Todo eso nos va a explicar Henry Pineda. Bienvenido, Henry. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a todos los participantes. Bueno, este. Pocos somos más. Voy a estar grabando. Estoy grabando también esto para subirlo a mi canal de YouTube. Muy pronto, desmediante en esta semana. Es un placer saludarlos desde México hasta la Argentina. El milagro de la tecnología. Bueno, este. Como les comenté hace un rato, pueden tranquilamente, por favor poner sus inquietudes en el... Me vas a ayudar, Cristian, por favor, en el chat, ¿sí? Lo van a hacer, por favor, claro en sí. real. Eh, quiero que, por favor, pongan en el chat si tienen un canal de YouTube, sí o no, ¿ya? En este momento. Y si, si lo tienen al canal de YouTube, este, ¿piensa en monetizar, sí o no? O sea, sí, monetizar, no monetizar, ¿ya? Daniel nos dice que sí cuenta con un canal. Danilo, no tengo canales. Bueno, hoy le vamos a dar las razones para, para que se conviertan en sí. Ricardo nos dice, yo tengo dos canales. ¡Guau! ¡Wow! Yo también. <ríe> ¡Qué chévere! Sí, sí tienen canal. Kevin, Edwin, Santi. Pero Daniel dice que sí tiene, pero uno sube y sí va a monetizar. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, Quiero contarles un poquito acerca de mi experiencia, eh, acerca de, de lo que es trabajar en YouTube SEO. Mi especialidad es ya YouTube SEO, llevo trabajando dos años y medio. Algo así ya son 30 meses, qué increíble cómo ha pasado el tiempo. Y, y me uní gracias a una invitación de Santiago que me decía sigue tal persona en internet, lo empecé a seguir a él. Pero luego me di cuenta que eh, son demasiados hilos para poder triunfar en YouTube. Eh, ¿Y cuáles son esos hilos? Entonces uno sobre la marcha va aprendiendo prueba y error, prueba y error. Entonces voy a tratar de resumir 30 meses eh, en esta charla. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad, esto es muy importante. Yo empecé a trabajar con un... Eh, trabajando el, atípico, el típico, ¿no? Hacías un video, le ponías un titular, la descripción la dejaba a un lado, las etiquetas la dejaba a un lado. Y de repente, este, un día Santiago me dice, justo me dijo el, el 8 de, de, de, de agosto del 2018, me dijo Santiago Venegas, déjame ver cómo va tu canal, cuántas horas ya tienes este, subidas. Y efectivamente estaba en 3,300 horas de visualización. Me faltaban 4,000, o sea, 700 horas más para hacer los 4,000 y empezar a monetizar. Entonces dije, wow. Entonces desde ahí tomé la decisión de empezar a trabajar. Trabajé con un plugin eh, dos meses, eh, obviamente pagado. No me rindió como tenía que haberme rendido porque eh, en, es importante entender que en YouTube la data es la que manda. Es, es decir, hoy hice 100 horas de visualización, por ponerte un ejemplo en, en YouTube. Pero ese, ese plugin no me ayudaba personalmente a, a alcanzar mi objetivo. Entonces, yo más o menos ya veía, veía que para... Empecé en agosto y yo más o menos ya veía que para noviembre, más o menos, ya iba a entrar en el programa de monetización. Entonces, empecé a trabajar duro, duro, duro. Y hasta que encontré un plugin que la verdad yo les voy a recomendar de todo corazón. Ojo, no me van a pagar por hablar de este plugin. De hecho, este plugin es gratuito. Si lo quieres utilizar en la manera pagada, eh, cuesta 50 dólares mensuales. Que al, es, es fuerte, la verdad, 50 dólares. Pero ya cuando empieza a dar el canal, pues in, empieza a invertir. Y a partir de ese momento, de octubre del 2018, empecé a trabajar con ese plugin y no lo he soltado hasta el día de hoy. Es decir, agosto, septiembre y, y octubre, finales, que empecé a trabajar con este software, con este plugin, eh, est estuve trabajando a ciegas hasta que por fin lo pude encontrar. Y este plugin se llama VidaIQ. A lo mejor ustedes ya han trabajado o están trabajando con VidaIQ o a lo mejor Ahí lo han escuchado. Pantalla, ¿sí? Nos vas a compartir. Ay, ah, ay, ya, cierto, cierto. Tengo que ver, el, el eh, de... pizarra, usar a jam, dice, abrir una jam. Presentar ahora en la parte de abajito. En la parte de abajito, presentar ahora toda tu pantalla. Perdón, mil disculpas. La emoción. <ríe> Ocultar. Bueno, ya, ya están viendo mi pantalla en este momento. Sí. Eh, ahí. Bueno. No sé, bueno, ya listo. Eh, voy a cambiar el diseño. Perfecto, mosaico está más que bien. Ya listo. Muy bien. Entonces continuamos con la charla. Entonces eh, estoy trabajando desde octubre del 2018. Ya llevo trabajando con ese plugin dos años, cuatro meses. O dos años, dos meses. Tres, dos años, tres meses, perdón. Y me ha dado mucho resultado De hecho, cuando lo empecé, cuando lo instalé, empecé a ver... La, el cambio en dos días. Cuando trabajaba con el otro plugin, el cambio, si bien es cierto, lo veía a los tres días, pero no me resultaba. Así que este plugin es gratuito, se instala solo en Google Chrome, eh, tienen que llenar sus datos. Esa parte no les voy a indicar porque la verdad es, ya estamos hablando con gente profesional y, y esto, por favor, sí les recomiendo a todo corazón que lo puedan hacer. Entonces, una vez que lo estudian, eh, perdón, lo instalan tenemos que irnos aquí a la parte de YouTube. ¿Estamos viendo el YouTube, por favor? ¿Sí estamos viendo? ¿Sí, verdad? Sí, perfecto. Perfecto, ya. Entonces, lo que están viendo aquí en este momento es eh, la página principal de mi YouTube. Estos son todos los videos que yo veo. Si ¿Sí ven fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, política, música, ok. Este, música, etcétera. Entonces. Esto es lo que el algoritmo eh, te sugiere que veas, ¿ok? Que te sugiere que veas. Entonces, eh, voy a explicar por dónde empezar. Entonces, una vez que ya instalamos el plugin, el primer paso es darnos cuenta que está instalado en nuestro navegador y va a estar instalado cuando veamos este cosito que está aquí. Y luego tenemos estas métricas que se van a instalar. Ya sabemos que está todo bien, todo en marcha y todo está instalado. Perfecto. Entonces, el segundo paso es empezar a hacer una búsqueda en internet. Entonces, por favor, quiero que ayuden en el chat y me pongan qué es lo que quieren buscar ustedes en este momento. Podemos buscar, no sé, la muerte de un zombie, cómo matar un vampiro, eh, cómo comerse un borrego de tres días de nacido, por ejemplo, ya o cualquier tema. Quiero que lo pongan en el chat, por favor, ya. Debate presidencial. Ah, ah, con Edwin nos está diciendo el debate presidencial o a las elecciones de Ecuador. Perfecto. Vamos con un tema, otro tema más. Dice, nadar con pirañas. <risas> Videojuego retro. Perfecto. Aprendiendo bases de datos con SQL. Vamos a ponernos con esos con cuatro, ¿ya? Vamos a poner nadar con pirañas. Vamos a darle prioridad aquí. Este tema me parece medio raro. Entonces, entras a YouTube. Ah, <coughs> perdón, una cosa. Una cosa muy importante, por favor, antes de empezar. Es muy importante una buena investigación. Y eso quiero que se metan en la cabeza. Ustedes, bueno, les voy a contar. Yo tenía 210 videos subidos a YouTube en el agosto del 2018. 210. ¿Y saben cuántos videos me daban dinero? O mejor dicho, me, me ayudaba, no me daban dinero, pero me iban a ayudar a entrar en el programa de monetización de YouTube. Solo 10 videos. O sea, es decir... Solo 10 videos valían y 200 no servían para nada. Y eso sí era un dolor de cabeza. Entonces, ¿para qué nos permite este plugin? ¿Qué nos, qué, nos, ¿Qué nos da la chance? De hacer videos que la gente esté buscando. Y entonces vamos a irnos aquí al buscador y vamos a poner nadar con pirañas. Lo que estamos viendo en este momento es el orden de aparición de los videos. ¿OK? Esto es lo que normalmente tú ves, Dentro de lo que es YouTube. Pero en la parte derecha, en la parte derecha, es la parte de VidaIQ. Entonces, aquí sale este video y yo pues, bueno, hemos puesto nadar con pirañas. Vamos a la parte derecha y lo voy a explicar tranquilamente. Este es un, este es un plugin eh, que se llama KGOR Every, eh, Everywhere. Eh, sería eh, palabras claves para todo el mundo. Te permite escanear las mejores palabras o las palabras asociadas de acuerdo a lo que tú has puesto. Pero la verdad, de este no vamos a hablar. Lo voy a cerrar. Aquí tenemos VidaIQ. Me empieza a hacer un escaneo de la, la palabra clave que acabo de poner. O sea, esto que pones aquí es una intención de búsqueda o también puede ser una palabra clave de cola larga. Hemos puesto nadar con pirañas pero YouTube te está sugiriendo piraña negra gigante, pirañas en acuarios, piraña Volt y Jeremy Wade, ¿no es cierto? Entonces, la primera intención de búsqueda que te arroja es la de YouTube, pero yo quiero continuar con la opción de nadar con pirañas y en la parte derecha tenemos lo que dice VidaIQ y te hace un escaneo con respecto al mes anterior. 28 millones de visitas o de búsquedas, perdón, para esta palabra. O sea, está súper, súper bueno. Cantidad de promedio, promedio de suscriptores, es altísimo. Añadido en los últimos siete días. Dice que nadie en los últimos siete días ha subido un video. Subtítulos, antigüedad promedia de cuatro años. O sea, hace cuatro años se viene ya poniendo ese tipo de contenidos. Repeticiones, eh, repeticiones en las descripciones. Perfecto. Y el mejor creador es Math Sciences. Perfecto. Chévere, personalmente, cuando yo voy a buscar un tema de lo que yo de lo que yo hago, que es enseñar Adobe, yo veo aquí el volumen de búsqueda. A veces hay volúmenes de búsqueda de mil. Créeme que no lo busco, no hago video. Cuando veo que pasa los 2 millones, los 4 millones, los 5 millones, ya veo que se pone algo interesante. Entonces, de acuerdo a eso, voy a empezar a hacer videos. ¿Listo? Entonces, cuando tienes un volumen bajo, eh, no hagas el video. ¿Listo? Por más que te guste, no lo hagas. Aquí tienes una primera instancia. Vamos con una segunda instancia y es acá abajo y es la puntuación. Voy a hacer un zoom un poquitito más atrás para que se vea mejor. Hay una puntuación sobre 100. Nos da el volumen de búsqueda y la competencia. Por ejemplo, el volumen de búsqueda no existe, es bajo, pero la competencia es muy alta. ¿Cuál es la ventaja de este plugin de VidaIQ? Te dice que tiene que estar en verde y en verde. Créeme, llevo trabajando dos años, tres meses con este plugin y no he encontrado hasta el día de hoy verde, verde. Pero yo sí he encontrado algo, algo interesante. Y lo interesante es esto, que debe ir de 20 a 60. Tenemos una puntuación de 12 sobre 100, ¿ok? De 12 sobre 100. Es una puntuación bastante baja. Pero a mí me resultan los videos, personalmente hablando, si va de, de, de 20 a 60 sobre 100. ¿Listo? Vamos a dejarlo esto aquí. Vamos más acá abajo. Aquí tenemos el mejor canal y otros canales también eh, que te dan esa prioridad. Aquí te pone en el orden. No necesariamente lo pone el que tiene mayor suscriptores, sino el que mejor está utilizando esa palabra de cola larga. Eso es lo bueno. ¿Listo? Aquí tenemos otra puntuación. Nos dice ataque, piraña, pirañas. Esta puntuación que ves de 34... La sugerencia del creador de este plugin es que vaya desde 50, o sea, desde 51 hasta el 100 es una buena etiqueta para trabajar en YouTube. Y aquí tenemos en la parte inferior búsquedas similares. Bueno, esto, esto es cuando pagas el VidIQ te salen tendencias para este término de búsqueda. Vamos a dejar ahí entonces la parte de, de lo que es nadar con pirañas. Vamos a la otra que decía debate presidencial. Bueno, estamos aquí en, en Ecuador, el mes que viene, tenemos elecciones. Y aquí tienes algo mucho más interesante, Edwin, que nos acabas de decir. Aquí tienes lo que te está arrojando en este momento, lo que la gente está buscando en YouTube. A esto hay que hacerle caso y muchísimo. Vamos a poner debate presidencial 2021. Y tenemos otra vez el mismo escaneo que vimos hace un rato. ¿Listo? Pero en cambio aquí tiene mil Ah, caramba, bajó, bajó bastante. Este es un tema que en 3, 4 meses va a desaparecer. Va a quedar este video como eh, una evidencia de que hubo un debate presidencial en tal año, ¿ok? Tenemos una igual una competencia de 15, no llega a lo que estamos viendo. Entonces, vamos a cambiar. Vamos a buscar otra vez YouTube y nos estaban diciendo algo, videos retro, ¿no? Videojuegos retro. Vamos a buscar lo que Santiago nos ha dicho. Perfecto, aquí están los 10 mejores. Y aquí está el, ah, perfecto, muy bien. Aquí está lo que te decía, ve, 30 sobre 100. Y hay 1,200,000 más o menos búsquedas. Está interesante. Entonces, hemos encontrado esta palabra de cola larga, video retrojuego. Vamos con la última que nos puso hace un ratito, aprendiendo base de datos. Perfecto. Vamos a responder la inquietud de Kevin. Vamos a poner aquí en el buscador, copiar y pegar. tenemos esto que nos está indicando es publicidad, ¿eh? Es publicidad pagada. Hacer una campaña en, en YouTube es bastante caro, ¿eh? Yo ya he hecho y les digo que es bastante caro. Aquí tenemos sitios patrocinados. Aquí tenemos el video que se nos presenta. Y aquí tenemos la cantidad de visitas. Perfecto, ya está 37 sobre 100. Y aquí tenemos lo que le hemos venido diciendo hace un rato. Entonces, eh, lo primero que tenemos que establecer, por favor, es una buena investigación. Entonces, yo quiero poner o yo quiero crear un video de nadando con pirañas. Entonces, a lo mejor yo le pusiera nadando con pirañas en el Amazonas, por ponerte un ejemplo. Quizás eh, mejore el, la intención de búsqueda, pero lo vamos a dejar ahí nadar con pirañas. Entonces, la idea es hacer una buena investigación. Me voy a quedar aquí con los videojuegos retro, Listo. Voy a quedar con esta opción que está acá. Sé que es de 30 sobre 100. Yo les había dicho, por favor, busquen de 20 a 60. Tiene un buen, un buen número de búsquedas. Y vamos a abrir el primer video. ¿OK? Y voy a dar clic derecho. Voy a abrir esto. Abrimos y vamos a poner una pausa. Perfecto. Se ha pausado el video. Ahí está pausado. Esta es la parte espectacular que tiene este plugin. Porque aquí me dice exactamente cómo yo debo estructurar eh, un canal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, no solamente escanea, esto es de chévere, no solamente escanea la palabra clave, sino que escanea cada video. Y aquí es donde viene la verdadera fiesta. Nosotros acabamos de encontrar una palabra clave que es, que es este videojuegos retro. Estamos analizando el primer video. Y aquí viene algo interesante. Aquí tenemos el titular que tiene este, ese video. Aquí tiene la descripción, ¿OK? Y en la parte derecha ya viene lo que es el plugin. Desde aquí, mira, desde donde dice resumen, puedo dar un clic aquí para empezar a colapsar toda esta información, ¿OK? Tienes aquí todo esto que está acá y aquí tienes el canal y las etiquetas del video. Hasta tienes los temas y las etiquetas del canal. Pero vamos a analizar esta parte mucho, mucho más interesante. entonces pues Estas son todas las etiquetas que esta persona le ha puesto al canal y ha puesto consola de videojuegos y sale en el número 22. Es decir, cuando yo ponga consola de videojuegos, este video va a salir en el puesto número 22. Eh, puesto número 22 como que no es negocio. La verdad, no es negocio dentro de lo que es, dentro de lo que es este plugin. Vamos a analizar todos los elementos que tiene este plugin y vamos a ver exactamente cuáles son las partes más importantes que debemos tener en cuenta. Aquí te pone un resumen del video, ¿OK? Te pone una puntuación 45.3 sobre 100. La cantidad de visitas, que, ojo, de este video, ¿sí? Y la duración que tiene el mismo. Vamos a ver cómo fue compartido en las redes sociales. Aquí te dice una tasa de interacción que es bastante aceptable aquí te da una pequeña data. Bueno, esto que está aquí, la, la verdad, no le presto yo mucha atención porque viene la parte de más abajo y es esta la que me gusta. Hay una puntuación de 48, de 46.8 sobre 100. La puntuación va desde 0 sobre 100, que ya vamos a, hacer a, ver, a ver algunos ejemplos, hasta llegar al 97 que he visto en algunos videos sobre 100. Ya les voy a explicar cómo llegar a este 100, ¿Ok? Aquí nos está indicando en el 1 sobre 19 las recomendaciones, el número de palabras en la descripción. Eh, esto es en la descripción del video. y ya, ya vamos a desglosar mejor esta parte. Pantallas finales, cero. Es decir, cuando termina el video, no hay una pantalla que te diga siguiente video o suscríbete al canal. Palabras por minuto, números de enlace por descripción. Entonces, el, este canal está bastante abandonado. La verdad, por estos, esta parte que está aquí, Está bastante pobre, bastante, bastante pobre. Esto, eh, esto ya es cuando compras el vida iq así que lo compras mensualmente, ¿no? Aquí viene una lista de control que me gusta bastante y vamos viendo por qué esta persona tiene 46 sobre, eh, sobre 100. Y, y bueno, vamos a analizarlo. Tiene un buen título, tiene unas buenas etiquetas, tiene una buena descripción tarjetas y pantallas finales no la tiene. Es decir, cuando llega al final del video, no hay esas pantallas, como les dije hace un ratito. Las miniaturas, eh, las miniaturas son eh, las miniaturas del video. Cuando uno entra a YouTube y ve un montón de fotografías, esas son las miniaturas. Este video es público y esta parte que está acá compartido en Facebook, te lo pone así en X. No caigas, por favor, en el error, porque a pesar de que tú lo compartes en Facebook y aquí te sale la X, eso significa que si... Pagas el mes de 50 dólares, te va a salir ese visto. A pesar de que, oye, yo sí lo compartí en Facebook. La verdad, aquí no le hagas caso. Pero tienes que hacerle caso a todo lo que está aquí. Aquí todo tiene que salir en verde y esto déjalo a un lado. Vamos al canal. Vamos a analizar el canal. Aquí te está indicando de dónde es. Vistas en total, promedio diario, país, vistas. Bueno, aquí te está indicando, wow, 2 millones y medio de suscriptores. Uf, Dios mío, bendito. Es algo muy fuerte promedio de suscriptores, genial, ¿eh? está súper bien. Eh, ha subido bastante en los suscriptores y vamos con las etiquetas del video, que son estas que están acá y que son estas las etiquetas del canal. Bueno, hemos hecho un, un, una, un pequeño uh, desglose, ¿sí? Desglose de, de, este, de, de este video. Lo más importante es lo siguiente, por favor. Tener... Esto que está acá, un titular que la gente esté buscando, ¿ya? Por ejemplo, hemos puesto videos juegos retro, perfecto, le pone el test. Este titular que está acá debe salir de la investigación de todo lo que está acá, absolutamente de todo lo que está acá. Me gusta este, top 10 juegos retro del que los niños no pueden terminar. Bueno, yo le pusiera top 10 juegos retro que los niños de ahora deben jugar, por ejemplo. ¿Ok? Eh, mini, NES, pirata, ¿y esto qué es esto? ¡Por Dios! ¡Qué horrible! que está esto? Ah, es que no se puede poner la palabra pirata. Bueno, eso sí es cierto, pero hubiera puesto un asterisco y la palabra pirata también lo hubiera dado muy bien. Hay que tener claro que si utilizamos palabras como matar, como COVID, como pandemia, les da de baja automáticamente YouTube. Eso también hay que tener muy en cuenta. Hay que, hay que ser creativos en inventarse los titulares. Aquí tenemos una entrevista. Bueno, la cosa es que para hacer un video, yo necesito empaparme muy bien. Yo personalmente veo los tres primeros canales y analizo los tres primeros canales y saco mi propio titular. Entonces, top 10 mejores videojuegos de Retro Who Gamer. Perfecto. Me gusta mucho. Top 10 mejores videojuegos en el 89. Ah, caramba, qué bonito titular. Consola de videojuegos retro. Y tenemos 620 juegos en uno mini consola. Entonces, yo tengo que analizar. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos, yo lo voy a abrir aquí, por favor, en este archivo. ¿no? Lo voy a abrir aquí en este archivo. En el titular, yo debo poner lo siguiente. De aquí es donde se pone la parte espectacular. Yo debo poner las palabras claves de cola larga, eso es lo que yo debo poner en un titular ya Yo ahora voy a hacerte cuenta que yo soy un canal nuevo, que tengo 10 suscriptores y voy a hacer un video sobre Pacman, ya entonces yo voy a poner aquí eh, jugando con Pacman este es el titular que acabas de poner créeme que ni tu mamá te va a ver eso que está ahí no te va a ver. ¿Por qué? Porque no eres conciso, no, no tienes semántica, no tienes estructura en tu videojuego. Entonces, jugando, bueno, Pac-Man, pues le voy a cambiar de color aquí, ya es una palabra que está posicionada dentro de lo que es YouTube. ¿Ok? Jugando, puede que sí, puede que no. ¿Sí? ¿Ok? Pero yo me atrevería a poner algo así, ¿no? Este, jugando con Pagma, video retro o juego retro, como el que le pusimos acá, eh, aquí. Utilizaría yo esto que está acá, jugando con Pagma, videojuegos retro. Es más, hasta me gusta, me gusta este nombre como nombre de un canal. Me gusta muchísimo esto que está acá. ¿Ok? Y aquí sí tiene más relevancia. ¿Por qué? Porque pac vamos a buscar Pacman. ¿cuántos millones de búsquedas tiene? Está Pacman? y aquí está, debe ser una cosa impresionante, aquí, aquí, aquí, aquí. 48 millones de búsquedas, ¿sí ves? Entonces, esto es, una, esto es una cuestión de conexión. Aquí estoy conectando con el algoritmo, le estoy diciendo, mira, acabo de hacer un juego con pac pero también tengo esto que está acá. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que está haciendo eh, YouTube? Está asociando palabras claves de cola larga. Y cuando tienes más palabras claves, te va a ir mejor. Por ejemplo, eh, vamos a poner aquí jugando videojuegos, eh, jugando Pac-Man con videojuegos. Voy a ponerle en el Capitolio. ¿Ya? Por ponerte un ejemplo: Capitolio. Esto está posicionado. Esto está posicionado, esto está posicionado, esto está posicionado y esto está posicionado. Créeme de todo corazón, que me demoré meses en entender esta pendeja, Perdón la palabra está pendejada, me demoré meses en entender cómo hay que concatenar esos titulares. Ahora, si ustedes tienen un amigo o una amiga que estudia comunicación social y trabaja para un periódico, y si este periódico es un periódico sensacionalista, dile que, le, que te regalen un, un titular, ¿sí? Los, los, los periódicos sensacionalistas, ¿por qué venden? Porque utilizan unos titulares, por el amor de Dios, que llegan es al sentimiento de las personas. Entonces, entendemos cuál es la estructura del titular y ahora vamos a la descripción, ¿sí? Es un, dice, vamos a dice... Es un título de cola larga porque no solo es instalar Windows 10, es instalar Windows 10 en un disco duro externo. Exactamente. Esa es la idea hacer con instalar Windows 10 en un disco duro externo. Hasta le puedes poner la marca por último. No pasa nada. Ya vamos a buscar esto. Sí, vamos a buscar. Es... Vamos a buscar en este momento. Vamos a quitar Pac-Man. Voy a hacer un ejemplo en mi canal. Sí, aquí tenemos más acá abajo. Aquí sale. O 247 mil y mira, está 60 sobre 100. Ah, caramba, interesante. A pesar de tener un volumen bajo, pero la competencia es casi verde. Mm. Bueno, mi consejo es, ¿qué esperas para hacer el video, compañero? ¿Qué esperas? No pasa absolutamente nada. Muy bien, sigamos analizando el, el, el video que está acá. Entonces, yo debo primero consolidar o tener un buen titular... Ese titular lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la descripción. Y estas palabras que están acá las vamos a pegar en las etiquetas. Hablé en chino puro y la verdad es que a mí no me gusta, este, ¿cómo es, no me gusta eh, explicar nada en la teoría, a mí me gusta hacer full práctica. Así que les voy a presentar, subí hace un rato un video. Y lo tengo por acá, lo tengo por acá. Aquí, archivos, trabajos 2021. Este es un video que lo acabé de subir hace un rato. No es necesario verlo eh, como tal. Miren, este es el nuevo formato que voy a salir en los videos. Ya lo, ya lo grabé. Bueno, voy a hacer de cuenta que este video es un video de Photoshop. ¿Listo? O, entonces, bueno, este, este video se llama Nuevo Formato Canal de YouTube. Uy, qué susto. Voy a hacer de cuenta que es un video de Photoshop porque son los temas que yo domino. Entonces, yo le voy a poner aquí, quitar fondos Photoshop este, en un clic. Perfecto. Ese va a ser el nombre del video. Ojo con esto. Quiero que ponga muchísima atención. El nombre del video debe llamarse con las palabras claves de cola larga. Bueno, Lo vamos a hacer así. Ya en vista de que nos dieron este ejemplo, no, le, no se va a llamar quitar fondos con Photoshop en un solo clic. Se va a llamar instalar Windows 10 en un disco duro externo. ¿Listo? Perfecto. Así es como se va a llamar tu video. Así es como se va a llamar. Porque ya lo viste en la cola larga, viste que dio resultado y dijiste, wow, por el amor de Dios, esto es. Bueno, voy a dejarme con la opción de quitar fondos con Photoshop, ¿ya? Ahora, yo cojo esto y lo voy a subir, lo voy a subir. Perfecto, lo voy a subir. Y aquí viene la parte interesante, esto va a quedar grabado. Como te dije, eh, completar los pasos con vida que no es nada complicado. Es bastante interesante. Y aquí, ¿cómo es que se va a llamar mi video? Exactamente igual, exactamente igual. El titular que en el video. Yo le pusiera algo, un ingrediente interesante. Como quitar fondos en, foto, en Adobe Photoshop eh, 2021. En un solo clic. Por último, hasta puedo cambiar esto que está acá. Y le puedo cambiar al video que está acá. Pero bueno, no importa. Ya se está subiendo. Pero lo importante es conectar. Estoy cometiendo un error. Y el error es que esto yo debo siempre trabajarlo en mayúsculas. Después de haber hecho algunos estudios. A ver, después de haber tomado algunos cursos. Videos tutoriales. La gente se detiene más cuando tú encuentras... Este en mayúsculas y si le pones emojis es lo mejor que puedes hacer aquí te está dando una extensión de 54 sobre 100 ok 54 sobre 100 voy yo tengo aquí habilitado eh, una opción para los emojis voy a poner aquí unos por ejemplo me gusta bastante este que está acá me voy aquí lo voy a pegar perfecto casi yo voy a llegar hasta 100 la, la, la sugerencia, la sugerencia de VidaIQ es que nosotros logremos tener un video que vaya de este 40 hasta 80 las palabras claves. O sea, todavía aquí me faltan todavía, me faltan 22 palabras más, ¿no? Bueno, le voy a dejar ahí, en un clic o le voy a poner en un solo clic. Perfecto. Copio este titular, me voy aquí a la descripción y lo voy a pegar. Automáticamente lo voy a pegar. ¿Qué te recomiendo acá? Te recomiendo acá, así, poner un texto alusivo al titular. Es decir, yo debería poner en un solo clic aquí, aquí podemos poner lo siguiente. Eh, esta nueva versión de Adobe Photoshop, ojo, Adobe Photoshop ya está posicionado dentro de YouTube. En esta nueva versión de Adobe Photoshop, eh, voy a enseñar fondos en un solo clic. Acompáñame en este tutorial. Por ejemplo, ya. De tutorial está posicionado Photoshop está posicionado, Adobe Photoshop está posicionado, entonces la descripción también debes poner palabras claves es muy, muy, muy importante bueno, acá tengo lo que es la opción de eh, convertirse en miembros del canal, aceptamos pagos también por YouTube, ponemos todo esto vale, ya todo esto vale, de esto no, de esto no te preocupes, ya Vamos bajando un poquitito más. Aquí la sugerencia, tienes 785 caracteres sobre 5000. La sugerencia es poner más allá de 500, ¿sí? Más allá de 500 caracteres. Pero estamos bien. Vamos con la miniatura del video. Yo puedo elegir una de las que están aquí. Perfecto, no pasa absolutamente nada, pero es preferible trabajar de una manera diferente las miniaturas. Con esta miniatura que está aquí me voy a morir de hambre. La verdad no la he trabajado por cuestiones de tiempo porque este video lo hice hoy en la tarde, pero ya les voy a indicar algunas características que deben tener las miniaturas. Las listas de reproducción son súper importantes. Son súper, súper importantes. Por ejemplo, yo tengo aquí un montón de, de listas de reproducción. Yo debería tener una lista que diga solo Adobe Photoshop y la tengo por acá abajo. Aquí tengo, si ¿ves, ves, Adobe Photoshop Tutorial. ¿Sí la ven? Perfecto, la voy a poner acá y voy a poner listo. ¿Ya? ¿De dónde salen estas palabras claves? ¿De dónde sale este, perdón, de dónde sale este nombre Adobe Photoshop Tutorial? ¿De dónde creen que salió? ¿De dónde creen que salió? Y si efectivamente salió de la investigación de palabras claves. Tienes en lista Adobe Photoshop Tutorial, hice un intento, ¿sí? ¿Y qué pasa si le pones, por ejemplo, así? Adobe Photoshop Tutorial. También es una palabra de cola larga. Absolutamente. También te funciona muy bien. Reconoce YouTube o el algoritmo de YouTube. Reconoce tu video cuando está anclado a una lista de reproducción. Es de más, pon el nombre de la lista de reproducción. El nombre de la lista de reproducción también salió de la investigación previa. Bueno, acá tenemos una opción que dice no es contenido creado para niños. Aquí tenemos más opciones. Ya, le voy, ya voy a llenar esta opción de más opciones porque aquí es donde entran las famosas etiquetas. Ya vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos puesto? Un titular que sale de una buena investigación donde están las palabras de cola larga, lo copio y lo pego en la descripción. Perfecto. Por el momento lo dejamos ahí. Vamos a Siguiente. Siguiente me va a salir la opción que dice Monetización. Voy a elegir la opción de Monetizar, por favor, activada. Vamos a dar clic en Listo. Y me va a salir aquí en cualquier ubicación que YouTube crea conveniente. Perfecto, está activada. No pasa absolutamente nada. Damos clic en Siguiente. Esta parte es nueva, la idoneidad. ¿Por qué es nueva? Porque... Aquí te ponen si es que es anuncio de tráfico de drogas, que si es violencia, nada de lo anterior, ¿no? Aquí deberían poner una opción que diga si es reggaetón tu video no monetiza, ¿no? Siguiente, porque eso contiene violencia, maltrato, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a dar clic en siguiente. Aquí tenemos las pantallas finales. Vamos a añadir, a mí me gusta hacer lo siguiente, por favor, ¿Ya? Aquí tenemos todas las listas, damos un clic acá, ponemos la opción de suscribirse, a mí me gusta, aquí ya sale por defecto, siempre sale los últimos 20 segundos, pero a mí me gusta llevarlo hasta el final, ¿ya? Me gusta llevarlo hasta el final, doy un clic acá, voy a poner un video, aquí me va a salir qué video, voy a elegir un video específico con un clic, voy a elegir, no sé, el curso de sublimación que estoy dando, ¿ok? Doy un clic acá. Igual voy a arrastrar esto. Ahí siempre al final. A mí siempre me gusta. Siempre nos va a dejar 20. Los, siempre nos deja 5 segundos. Pero YouTube nos sugiere que desde los últimos 20 segundos ya empiecen a aparecer estas cositas que están acá. A mí personalmente no me gustan que aparezcan 20 segundos. Sino que sean hacia la derecha lo más que se pueda. Vamos a guardar este contenido. Y ahora vamos a poner las pantallas finales porque hay que poner las tarjetas, ¿no? Perdón, las tarjetas son esas informaciones que salen a medida que vamos haciendo el video. Entonces, tú las puedes poner, por ejemplo, aquí, ¿no? Digamos que aquí tienes un video de cómo instalar Linux en una memoria Flash. Entonces, justo aquí vas a decir, y aquí hay un video de cómo se instala video Bueno, damos un clic acá. En este caso yo tenía que haber dicho, este... Yo estoy dando un curso de sublimación, entonces dale clic aquí en la descripción y continúas con el video. Perfecto, ya, ahí está bien. Esto es importante, por favor, para subir el SEO en tu video. Esto es obligatorio, no es opcional, esto es obligatorio. Vamos a dar clic en siguiente y vamos a poner ya la visibilización. Bueno, yo lo voy a poner, eh, lo voy a poner oculto, la verdad, lo voy a poner oculto. Porque, pues, es solamente es un video de prueba. Yo le puedo programar. Voy a ponerlo de aquí a unos cuantos días. Ok, luego este video lo voy a borrar. Pero, bueno, no importa. Además, ya lo subí a YouTube. Voy a poner, por ejemplo, el 12, ¿ya? ¿Para que 12 a... Y esto es muy importante, por favor. Tienes que darte cuenta cuál es la hora en la que tu, tu público y en las YouTube analíticas te indica dónde tienes más interacción para ahí sacar el video. A mí, personalmente, me gusta sacar... Eh, a las ocho y media de la mañana, hora de Ecuador. Okay. Es una buena hora porque así la gente tiene todo el día para ver. Y damos clic en programar. Perfecto. Ya. Vamos a dar clic en cerrar. Vamos aquí a contenidos. Y aquí está el video. Voy a dar un clic y voy a explicar la última parte, la parte de las etiquetas. Y es la parte que te va a ayudar a entender mejor el video. Cuando entras al YouTube Studio en tu video personal, esta parte que está aquí ya empieza a salir lo que es vida VidaIQ. Está programado, tiene tarjetas. Y aquí tienes esta opción que dice eh, 0 sobre 50. Y he visto muchos videos que tienen esta puntuación, pero que tienen un mi millones de reproducciones. De eso ya vamos a hablar en unos minutitos más, por favor. Entonces, ¿cómo mejorar? Como este video, quiero que lo entienda muy bien, no está, está oculto, Sale sobre 50. Una vez que ya esté publicado, va a salir sobre 100 la puntuación. Entonces, vamos a trabajar en las etiquetas. Y esto es oro en polvo, señores. Esto es oro en polvo. Yo voy acá. A ver, espérense un ratito. Yo ya modifiqué esto que está aquí. Voy a pegar acá. Voy a quitar esta opción. Lo voy a convertir siempre, por favor, en minúsculas. Por el amor de Dios, todo en minúsculas. Voy a hacer esto. Voy a copiar este contenido y lo voy a pegar en las etiquetas. ¿Listo? Lo voy a pegar en las etiquetas. Y aquí te va a salir palabras sugeridas. Por ejemplo, tenemos curso, tenemos diseño. No sé quiénes serán estos caballeros. Y esto es muy interesante porque, mira, estas palabras que están aquí te están indicando que hay una puntuación sobre 100. ya tiene La palabra curso tiene una puntuación de 42 sobre 100. La idea de vida VidaIQ es que pongas, pongas y pongas lo que está acá. A pesar de que esta es una puntuación baja, pero igual ponla. ¿De dónde es que sale esto que está acá? Lo voy a recordar, por favor. ¿sí? Nosotros hace un ratito, cuando elegimos nadar con pirañas, nosotros elegimos estas etiquetas que están acá. Esas etiquetas son las que están apareciendo en este momento en vida IQ. O sea, ni cómo, para qué perderse, ni para qué perderse. Entonces, ¿qué es lo que hago? El titular lo copio y lo pego en las etiquetas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una conexión tripartita. El titular, la descripción y la etiqueta van concatenadas. Entonces, cuando llega el algoritmo, llega la, la, el robot de programación y ve que, oh, está conectado, está conectado, está conectado. Y encima más tiene palabras claves, automáticamente esto sube como una burbuja. Sube como una burbuja. Y empiezas a aparecer en los primeros eh, motores o en, los, en las primeras vistas de visualizaciones compitiendo con canales que ya tienen millones de suscriptores. Me demoré un montón de tiempo en explicarte esto en como en 20 minutos. Y la verdad, esto a mí, gracias a Dios, me ha dado alcance, seguimiento y ya van a ver los resultados en tiempo real. Muy bien, ya que estamos acá, el siguiente paso es poner, por favor, el nombre del canal. Mi canal se llama... Henry Pineda. Ay, por Dios, mil disculpas. Ahí está, Henry Pineda. Espérate un ratito. Vamos a poner aquí Henry Pineda. Perfecto. Mira, ya me está reconociendo la gente como Henry Pineda Design y Photoshop. Esto es una locura. ¿Ya? Mira, mira, mira. Oye, ya la gente ya me está buscando. Estos son cinco términos de búsqueda que ya te da VidaIQ. IQ que te dice, ve loco, la gente también está buscando por, entonces voy a poner aquí Henry Pineda, le voy a hacer caso, Henry Pineda eh, Photoshop, perfecto, ya me están buscando por eso, yo tengo en este momento 153 caracteres sobre 500, y aquí viene la magia, porque, por Dios, esto de trabajar con tecnología es una locura, hermano, aquí te va indicando, mira, tienes 18, 5 sobre 50, mm, interesante, Perfecto. Recuerden que Photoshop ya está eh, posicionado, pero también Photoshop tutorial. Yo lo, yo lo voy a dejar como Photoshop. Voy a poner aquí Photoshop tutorial. Perfecto. Voy a poner otra opción que dice Photoshop desde cero. Photoshop aquí dice desde cero. Perfecto. También hay Adobe Photoshop. También en la opción quitar fondo, ¿sí? Quitar fondo, ¿sí ves? A medida que vas avanzando, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy, ¿ya cuánto vamos? Ve, Jesucristo, 45 sobre 50, entonces estoy, ese titular lo estoy des, desmenuzando, no sé si cuando tú te comes un plato rico y está todo eso delicioso y lo estás desmenuzando, cuando tienes un pollo y lo desmenuzas y te lo vas comiendo, es exactamente igual, pero de manera digital. Hay, ah, quitar fondo, Photoshop. Eh, perdón, quitar fondo, Photoshop. Quitar fondo, uy, perdón, se me fue. Se me fue. Quitar fondo, Photoshop. Perfecto. Me lo, me, lo, me lo ha tomado como una palabra de relevancia, voy a poner aquí Photoshop eh, fo Dios bueno, es normal, ¿no? Quitar fondo es y vas avanzando voy a dar clic en guardar, porque obviamente hay que guardar esto, para que se acepten los cambios, voy cerca de 300 caracteres y estoy en 42 sobre 50 yo personalmente lo dejo ahí. ¿Por qué lo dejo ahí? Porque espero que el video se publique y en tiempo real me está indicando cuánto es la puntuación que yo tengo de ese video. ¿Ok? Ahora, hasta aquí viene la teoría y la práctica. ¿Ok? Hasta aquí dice, yo he visto muchos videos que dicen que para el algoritmo YouTube evoluó el flujo de visualizaciones que hubo unas primeras 48, a 72 horas, no recuerdo... Para saber qué tanto recomendado y luego en la etapa de el Evergreen. Ya, vamos a, a, a indicar el Evergreen. Son videos que se van a quedar de largo 5, 6, 8, 10, 15 años. Esos son los videos Evergreen. Obviamente, pues, que hay que actualizarlos cada cierto tiempo, sí. OK. Perfecto, está bien. Ya vamos a entrar a la parte de la, de la viralización, ¿ya? Eh, lo que nos ha puesto sercoms ¿viste? Nos ha puesto a hacer con dice, he visto muchos videos que dicen que para el algoritmo de YouTube evalúa el flujo de visualización. Claro, las 48 horas primeras de tu video son muy importantes. Ya, porque eso indica realmente en tiempo real lo que está pasando con tu video. Ojo, si tuviste una buena investigación, eh, este, este tema sí es de preocuparse. Pero si tuviste una buena investigación, tu video va a empezar a fluir muy bien. Ok. Este, vamos acá. Este es el video que tiene 42 sobre 5. Ahora, voy a irme para atrás y voy a enseñarle uno de mis videos. Eh, lo voy a poner aquí. Quitar fondo. Hay, hay, bueno, quitar fondos en Photoshop es una cosa impresionante. Les voy a enseñar este que está acá. Es un tema que no para en Photoshop porque existen más de 30 formas para quitar fondos en Photoshop. Y aquí tenemos esto que está aquí, ¿no? Recorte perfecto aquí está mi palabra cola de cola larga, quitar el fondo, en dos clics Photoshop CC 2020. ¿Cuál es la puntuación que este tiene? Mira, 68 sobre 100. ¿Ok? 68 sobre 100, y tengo lista de Adobe Photoshop, atajos de teclado más usados. bueno, creé esta lista, aquí tengo toda la, esto es lo chévere, esto es lo chévere de este plugin, porque cuando la gente pone esto, Salgo número uno, salgo número uno, salgo número dos, salgo número dos, salgo número 24. Es que es peleadísimo esta opción de quitar fondo en Photoshop. Es muy peleado y uno tiene que saber exactamente qué elementos, qué palabras claves debe poner en ese video para que salgas número dos, para que salgas número dos. Ya saliendo número dos, estoy al otro lado. La ventaja de este video es que solo dura un minuto con dos segundos. Ya vamos a ver las estadísticas. Vamos a ver las estadísticas. Aquí nos está indicando en las últimas 48 horas se ha tenido eh, 42 visualizaciones. Vamos a ver cuánto dinero me ha dado este video. Vamos a poner eh, desde la publicación, desde la subida. Perfecto. Me ha dado 16 dólares con 42 centavos. Este video ya tiene más de un año subido. Y está funcionando, está subiendo, está bien. Sí, ves un video que me demoró un minuto. Ya me ha pagado esto YouTube. Vamos acá por fuera de las estadísticas. Les voy a explicar esto en tiempo real. Desde siempre, cómo ha estado la evaluación de mi canal. Y aquí vamos a ver dos momentos muy importantes. La visualización. Miren que aquí tienes un, un, un, una línea enorme. Voy a hacer un zoom ahí eh, totalmente resplandeciente, por así decirlo. Durísima. Este día, ese día hice una campaña en YouTube. Hice una campaña en YouTube, me costó 70 dólares promocionar un video. Y mira lo que hizo, fue dispararse. Absolutamente dispararse. Entonces, yo estoy trabajando por aquí, desde esta fecha hasta esta fecha con vida IQ. Aquí no se puede apreciar mucho, la verdad, porque este es mi canal, lo abrí en el 2010, pero desde el 2008 estoy trabajando. Es decir, 8 años abandonado el canal. Me arrepiento de todo corazón haber perdido tanto tiempo en, en, en banalidades de la vida. Y aquí tenemos las visualizaciones. Lo que están viendo acá es el COVID, ¿sí? Esto es los canales, el canal cómo ha crecido en este tiempo. Obviamente baja noviembre, diciembre baja totalmente y empieza a subir desde enero. Vamos a ver cómo me fueron suscriptores, ¿ok? Aquí es donde empecé a, a, a tomar la cosa en serio. Desde aquí para acá hay gente que se ha ido, gente que se ha quedado. Y mis ingresos están en 1,600 dólares. Esto es lo que ya he ganado con, con YouTube, Estoy cerca del, estoy en promedio de 110 dólares mensuales. Eso es lo bueno. Ya casi estoy cobrando todos los meses. Pero lo importante, y voy a terminar con esta parte, es lo siguiente. Miren, así es como trabajan todos los youtubers de este mundo. Con unos con unas, eh, titulares eh, no tan llamativos, con unas miniaturas que sí son efectivas en algunos casos, en otros no. Sin SEO, sin etiquetas, sin pantallas finales. O sea, así es como trabaja el... No, yo, yo creo que sí trabaja el 97% a nivel mundial esto que está acá. Así trabaja en YouTube. Y no solamente YouTube, eh, Instagram, Facebook, TikTok, sin etiquetas, a la maldita sea como salga. Cuando decidí poner esto en marcha, miren, aquí ya es vida VidaIQ. Todo lo que están viendo acá es vida VidaIQ. Lo que están viendo aquí en este momento son 117 dólares que hice 117 dólares quise en 7 meses cuando tuve la primera instancia de monetización con youtube luego volví a abandonar el canal y luego lo volví a retomar y ahora sí ya me voy de largo entonces aquí ustedes están viendo aquí 1500 dólares es lo que están viendo y es lo que yo estoy ganando actualmente para cerrar esta charla voy con, a poner un video. a mí me gusta mucho este caballero no auron play es un, es un salvaje este tipo eh, él hace algo que hay que meterse muy bien, hay que meterse esto en la cabeza, por favor, ¿sí? Si bien es cierto, el SEO funciona, el SEO es una maravilla, el SEO te permite, eso sí es muy importante, por favor, hagan SEO en todos sus videos, hagan SEO. Pero miren la puntuación de este señor, 0 sobre 100. Pero, y ahí viene la pregunta, oye, nos estás diciendo que tienes que hacer SEO, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este caso? Pasan dos cosas muy interesantes. La primera cosa es el SEO, que es lo que les acabo de explicar en este momento. Me, les he explicado básicamente como en 45 minutos, cómo hay que hacer cada video. Pero lo más importante para YouTube es esto, es la interacción. ¿Qué es la interacción? Darle me gusta, opinar, compartir, ¿ya? Y mira, no, este fue el 9 de noviembre de 2020. Y tiene cerca de 9.300.000 visualizaciones, ¿ya? Cuando tu canal se logra posicionar en YouTube, y eso es súper importante, por favor, cuando tu canal se empieza, eh, tu canal ya es apetecible para YouTube, YouTube solito te va dando una mano y te va poniendo como un canal sugerido. Pero eso demora mucho tiempo. Demora en promedio más o menos unos tres años en algunos casos. ¿Por qué? Por el contenido. Nosotros hacemos ciencia, nosotros trabajamos con tecnología y a nosotros nos va a tomar más o menos tres años, pero en tres años tu facturación no va a ser la misma, tu vida no va a ser la misma. Pero hay personas que en un año ya ese canal revienta y eso depende mucho de los factores de, vi de viralización que tiene YouTube. Por ejemplo, posicionar los contenidos de, de ciencia, de tecnología, sí, sí se demoran más que el chiste, que el fútbol que la belleza y cosas así por el estilo. ¿Qué nos toca? Grábense esto, por favor. SEO e interacción. Pero lo más importante para YouTube es esto, la interacción. Pero les toca hacer SEO en todos sus videos porque tarde, si no a ver, si no haces SEO, estás muerto. Mejor retírate de YouTube. No hagas nada. Te toca hacer SEO de manera obligatoria. En este tiempo y con esto voy a cerrar, eh, este video, a ver Rosita, dice, lo van a subir en YouTube, me perdí los 20 primeros minutos. Sí, lo voy a subir en mi canal, Dios me ante el día miércoles que viene, y no sé Cristian cómo lo vayas a resolver. Eh, yo he usado tuve body y me pareció muy buena porque te recomienda las palabras que hablas de cola larga y etiqueta y otras cosas. La verdad, yo dejé de utilizar tuve body. Pagué dos meses por tuve body, pagué 40 dólares y la verdad no me convenció no me estaba arrojando la data que yo necesitaba. Es más, si tú revisas, y, y, y qué buena pregunta que nos haces este amigo Sercom, dice, Sercom, eh, perdón, si tú revisas todos los canales de los youtubers que se dedican a hacer SEO, muy pocos tienen tu body. El resto, la gran mayoría, tiene VidaIQ. La verdad, lo tiene VidaIQ. Y es por algo, porque te ayuda muchísimo el VidaIQ. Entonces, ¿cuál es mi consejo sano? Mi consejo sano es que, te pongas a hacer SEO en tus videos de YouTube, porque tarde o temprano vas a salir primero y vas a ganar más dinero. Es más, lo acabaste de ver hace un ratito, siete meses una paupérrima, paupérrima eh, monetización, pero en este tiempo yo lo has visto cómo ha crecido y en este año, gracias a Dios, en nuestro año para crecer, en este, en este noviembre, en este noviembre de este año ya se van a cumplir tres años de, que, de lo que estoy ya trabajando y monetizando de manera seria dentro de YouTube. Muy bien, ese es mi consejo que yo les, les estoy dando en este momento. Por favor, no se olviden de dos cosas muy importantes. SEO en todos sus videos y por favor compartan sus videos para que la gente les comente, les dé me gusta, les dé like. Por último, hasta el dislike funciona, la verdad, funciona muy bien. Entonces, mientras más me gusta, más comentarios, más se comparta, automáticamente YouTube te va a poner como un canal sugerido. Si tienen preguntas, por favor, las vamos a, res a responder en este momento. Si tienes más, por favor, dale, ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? Adelante. sí, sí, sí puedes, adelante. ya dice y más emojis. ¿sí? El título luego de fondos pone un emoji en una pantalla. En el título, no entendí esa parte. En el título luego de fondos ponen emoji en la pantalla. Bueno, las pantallas finales cuándo se las pone? Al final del video, ¿no? Muchachos, muchas gracias, me voy a dormir. Gracias, Danilo. Cristian nos dice, listo, amigos, hasta la próxima. Si yo he visto muchos videos que dicen que para el algoritmo, ah, ya respondimos a esta pregunta. Rosita, ya respondimos tu pregunta. Y Sercon, ya respondimos tu pregunta con respecto a tu body La verdad, no lo usen. Personalmente, a mí no me funcionó. Pero sí el otro, me, me ha funcionado súper bien. Otra cosa nos dice, Gaby Díaz, gracias por el tiempo y ser muy claro. Gracias a ti, Gaby. A ver, vamos, estamos respondiendo preguntas, por favor. Preguntas. Es el momento, chicos. He visto que no recuerdo para qué sirve analizar el canal completo. He visto a una que no recuerdo qué sirve. Pa... Bueno, es la competencia, ¿no? Es la competencia. Buenísimo. Gracias a ti, Jonah. Qué gusto verte, Jonah. Una consulta. Los emojis siempre son recomendables. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un canal de tecnología en el que voy subiendo, al igual que Cristian... Eh, videos, los cursos que dictamos en el ámbito tecnológico y agregarle los emojis y todo ese tipo de cuestiones como que va fuera de, de, de, de ámbito, ¿no? desde mi de ámbito. De... Ajá. ¿Qué tan, ¿Qué eh, tan recomendable? Necesitas... Exacto. Verás, lo, lo que tenemos que hacer, la verdad te voy a ser muy sincero, tienes que ponerlos. Verás, uno tiene que darse cuenta cómo van las tendencias y las tendencias te indican claramente que el contenido que se está monetizando ahora o el que más se monetiza son palabras en mayúsculas, ¿sí? Para diferenciarte de, de, de tu competencia, tienes que ponerle emojis que también te queda muy bien. Yo también era bastante reacio, pero empecé a poner emojis y empecé a ver los cambios y, y obviamente poner una, una buena miniatura. Es muy importante poner una muy buena miniatura. Que se vea básicamente eh, tu, tu producto. Pero les voy a dar algunos trucos sobre cómo deben trabajar las miniaturas. Los fondos amarillos pegan súper bien. Eso es una cosa impresionante. Por ejemplo, ponemos un, pongamos un fondo amarillo ahí, ¿no? Y ponle una, un titular, eh, letra gorda, gruesa, que ponga me caes mal. Va a llamar la atención, va a llamar muchísimo. O por último, una piraña con un fondo amarillo, sí, y alguien gritando ahí, ¿no? Y poniendo una palabra que diga, eh, na nadando con pirañas. Voy a poner otro ejemplo. El fondo amarillo atrae muchísimo. Los, eh, los primeros planos atraen bastante, por favor, atraen muchísimo los primeros planos. Es bastante interesante. Por favor, no lo dudes. Si quieres hacer una prueba, hazlo. Te invito a que lo hagas. Te va a ir bien, la verdad. Eh, instructor nos dice: Súper interesante. Voy a revisar el video para tener eh, más claros los conceptos y procedimientos. No más bien, gracias a ti. Que analice un canal completo y así puedes ver eh, que le sirve a otros, pero no recuerdo ahora cómo se llama. ¿Tiene algo que ver con la duración del video? Ah, esto es una pregunta muy importante, Rosa. Para el posicionamiento, ¿cuánto tiempo recomienda durar un video? La verdad, les voy a ser muy sinceros. el tiempo que recomienda YouTube es 10 minutos. Ok, es 10 minutos. Ahí viene una, una, un, una dicotomía conmigo. ¿En qué sentido? En que yo trabajo con temas de Adobe y a mí me gusta hacer videos de un minuto. Es más, tengo un video de 20 segundos que monetiza. ya. Pero a YouTube le gustan videos largos de 10 minutos y que la gente se quede la mayor cantidad de ese tiempo. Entonces, imagínate, para hacer un video de 10 minutos, yo tengo que hacer un en vivo de 45. Y eso es lo que normalmente yo salgo todas las semanas. Entonces, si vas a hacer un tema, tiene que ser demasiado bueno para que la gente se quede 10 minutos. Ahora, he visto canales en lo que es la parte de Adobe que se demoran 10 minutos. O sea, la gente dice, no, tengo que hacer 10 minutos. Y hablan estupideces. Y se dan la vuelta. Y cometen errores. ¿Ya? Y al final, la gente termina diciendo, solo quería 30 segundos de tu maldito video. Perdónenme la palabra, la expresión. Solo quería 30 segundos de tu video. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entonces, yo hago la parte, la, yo hago lo disruptivo. Pero a mí me cuesta esto. ¿En qué sentido? Le voy a ser muy sincero. Mi video no cumple con los 10 minutos de YouTube y YouTube me manda para atrás. La verdad, me manda para atrás. Los suscriptores que me he ganado han sido porque, gracias a Dios, he salido con el CEO. El SEO y videos cortos. Para la parte de Adobe, el 90% de los temas que se buscan en Adobe son videos cortos de un minuto y hay que hacerlos. Y el problema es que YouTube te va a corchar. SEO es todo. Entonces, eh, Elisa nos dice, es lo mismo Instagram. ¿Y cómo te posiciona? Para Instagram funcionan los hashtags, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Todo lo que hemos visto aquí es exactamente para este para Instagram funcionan lo que viste aquí más los hashtags. Cuando entras a Instagram, voy a poner esta parte de Instagram acá, ¿ya? Yo entro aquí a mi Instagram y yo voy a buscar aquí en la lupita, en la lupita, voy a poner aquí, eh, por ejemplo, Photoshop. Photoshop y aquí me van saliendo todas las opciones de Photoshop. ¿Y qué tal si yo pongo el hashtag? hay que utilizar los hashtags. Eso es lo bueno. Utiliza, utiliza, perdón, etiquetas y utiliza los hashtags mejores ranqueados. Y es una gran, gran, gran, gran solución. Dice: ya lo encontré. Social, uy, Dios mío, Social Blade es una cosa de locos. Vamos a tomarnos un poquitito de tiempo. Si tiene más preguntas, por favor, eh, si tiene más, háganlas, que vamos a hablar en este momento acerca de Social Blade. Listo, vamos a ver cuánto ganan tus youtubers favoritos. Dice, ¿puedes hacer un video de 10 minutos sobre un tema y haces 5 partes? La verdad, sí, sí puedes hacer. Entonces, técnicamente todo es posible. Ya depende mucho de la investigación, que es muy importante y es obligatorio. Una buena investigación, poner las palabras claves de cola larga, hacer SEO y asentarse a ver cómo crece eso que está ahí. Se recomienda mucho que el intro dure entre 4 y 8 segundos para no cansar a la gente. Esa es una buena inquietud, la verdad. Yo personalmente no tengo intros en mi canal. Yo las detesto. Personalmente, ¿no? Yo te voy, a dar, te voy a dar un consejo de las intros. Si quieres hacer una intro, hazlo no más allá de 10 segundos. Yo creo que 8 es hasta demasiado. En mi canal, yo personalmente detesto las intros. ¿Por qué? Porque he visto un día vi un video de 15 minutos y la intro la intro duró un minuto y medio. ¿Ya? Y, el, y la solución estaba en el minuto 10. Y tuve que chuparme 15 minutos y la verdad dije nunca más, nunca más. Entonces, mis intros son de 4 segundos y yo simplemente, bueno, digo así, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video te voy a enseñar a recortar una imagen. Y esa es mi intro. Y de repente en el segundo 5 ya estás en el video y dices, wow, qué rápido, me sirvió, me sirvió, me sirvió. Pues ya depende mucho cómo lo quieras manejar. Personalmente a mí no me gustan las intros, ¿ya? Dice, en mi canal hasta ahora solo tengo subido mi intro. <ríe> Muy bien, ya empiezas chévere. Vamos a, dame, ponme por favor en este momento, quiero que pongas eh, al tu youtuber favorito que vamos a analizar cuánto ganan los youtubers. Esta parte sí es oro puro, por favor, es oro puro. ¿Cuánto? Ponme ahí tu youtuber favorito y lo vamos a analizar. Vamos a analizar. Este es este es el famoso Social Blade, ¿no? Hay, hay un youtuber puta, que la rompe este man. Es una bestia este tal. Este man es un salvaje, ¿no? Y se llama Henry Pineda. Les voy a explicar en mi canal cómo es que funciona este Social Blade, ¿ya? Bueno, vamos a dar clic y seleccionar canal. Vamos a hacer un pequeño zoom. saben, a mí me gusta que toda la atención no se vaya de acá. Aquí nos está indicando el, el ranking en Social Blade. El ranking de suscriptores ya ha bajado bastante. Estaba en 1.200.000, ahora está en los 800 mil. Eh, el, el, el ranking de los videos, el país aquí en Ecuador, ahí lo ves clarito. En educación, bueno, aquí he bajado, estaba en 1.700, ahora estoy en 1.600. He bajado 100 puestos. ¡Wow! ¡Qué bien! Ese es el SEO, señores. En educación a nivel mundial, estoy en la gloria. Eh. Vamos más acá. Los suscriptores en los últimos 30 días estoy bajo, la verdad, estoy bastante bajo. Y aquí vienen los ingresos estimados. Aquí les voy a dar una regla muy chévere, ¿ya? De, dice que en este mes voy a ganar 14 hasta 218 dólares. Créeme, no es ni esto, ni esto. Y en los eh, ganancias anuales, ni es esto, ni es esto. Ya te voy a indicar cuál es lo que tú vas a hacer. ¿Chévere? La visualización en los últimos 30 días ha bajado bastante. Claro, diciembre. La gente no ve tecnología. La gente prefiere escuchar villancicos y canciones de Navidad. Perfecto. Grábate esto. Este número tienes que multiplicarlo por 4 o por 5. O sea, si yo multiplico por 4 sería, eh, 4, 40, sería 56 a 60 dólares. Créeme que no voy a ganar ni 56 ni 60 dólares en este mes. Voy a estar pasando la barrera de los 110 dólares, 110 dólares, perdón. Esto se actualiza cada día. Vamos acá abajo. Aquí tienes los suscriptores diarios, las visualizaciones. Aquí tienes 17 suscriptores diarios, 1,800 eh, minutos o visualizaciones diarias. Esto es interesante. Aquí nos está indicando eh, el promedio en la semana. Los últimos 30 días. El promedio en las semanas es de 12.000 visitas y en el mes es de 54.000 visualizaciones. Entonces, no te olvides, por favor. Este, este número, en mi caso, multiplícalo por 4 por 5. Como digo, no voy a terminar ni en, ni en 46, ni en 56, ni en 60. Este, voy a, a pasar los 100 dólares. Ya apenas llevamos 9 de enero, pero todavía tenemos 21 días más por delante y el canal, eh, mi canal de conocimiento, y eso es muy bueno que lo sepan. Eh, a partir del 12, del 15 y empieza a despegar de nuevo, ok entonces, perfecto este número por 4 por 5, ahora sí, cuál es tu youtuber favorito wow, y aquí dice vamos a poner ese que está acá, muchas gracias por este webinar es una buena opción de ganar dinero, incluso en estas, dice, estás actualizado actualizando constantemente conocimientos, sí Rosa, créeme que estás al día y siempre estás trabajando en estrategias. Eso es lo bueno de trabajar con estos elementos, que es full, full, full estrategia. Vamos a ver a tu youtuber favorito. Imitant up Wow. Wow. 770, 800, cerca de 4 mil dólares. Este canal que está aquí. Cerca de 4 mil dólares. Ya que estamos en México, quiero que analicemos a su... No sé si les gusta este canal, la verdad, es que Luisito Comunica el año pasado la rompió, literal, técnicamente hablando, la rompió en YouTube. ¿Sí? Eh, 100 mil dólares. 100 mil dólares este enero. El año pasado rompió récord, él hizo más de un millón de dólares en YouTube. Le ayudó la pandemia de una manera impresionante. Nosotros tenemos acá eh, el famoso Enchufe TV. Ellos también la rompieron, hicieron más de 600 mil dólares el año pasado solo en YouTube y están igual que Luisito Comunica, 100 mil dólares. Wow, si se mantienen con 100 mil dólares, imagínate, la van a romper este año, van a ser 100 mil, eh, un millón, perdón, un millón de dólares solo en YouTube. La rompen durísimo. Tienes otro más por, por, por analizar, otro YouTuber dice, listo, dice Luisito, ya sacó su eh, su... Compañía de teléfono celular, Jesucristo. Eso sí que no lo hemos sabido, ¿eh? Entonces él gana por, por su... Ah, otra cosa es también ganar por auspicios. O sea, solo es YouTube. Imagínate los auspicios que vienen de fuera. También es impresionante. Se llama Pillo Fon. <ríe> Qué nombre para más gracioso. Pillo Fon. ¿Tienen otro YouTube, hermano? No sé, en Argentina, por favor, no sé, en, en, en Colombia. Eh, aquí en Ecuador tenemos algunos. Ya les puse enchufe TV. Aquí. Pixel 40. Vamos a analizar a Pixel 40 y vamos a analizar a Monstercraft. Pixel 40. Lo tenemos. Vamos a dar un clic en seleccionar. Está ganando poco, ¿eh? 6 por 5. 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, claro, es un canal de conocimiento, de ley tiene que bajar en diciembre su monetización, de ley, eso sí está súper claro, mira, aquí te está indicando que está bajado el 30%, normalmente él está entre 500 y 600 dólares mensuales, eh, no está nada mal, vamos a analizar este monster. vamos acá, O, si es que es este monster cat está en 00 no sé eh, hay algo medio raro aquí vamos viendo otro youtuber ya otro youtuber, por favor otro youtuber mientras lo ponen ahí yo voy a, a buscar germán <ríe> eh, juega germán no es cierto jonathan juega germán ya es otro de los poderosos no auron play también y por qué no juega germán La juega germán era aquí está aquí está aquí está este también la rompió el año pasado ¿eh? wow de hecho está más que luisito ¿eh? 140 mil dólares más o menos no increíble fuera de los auspicios auron play también les gusta Dross, también lo podemos analizar no pasa absolutamente nada eh, 11 mil dólares, 55 mil más o menos, 55 mil dólares. Él, él no se baja de esto, ah, por si acaso, eh. Él está entre mínimo 50 y máximo 70 mil dólares mensuales, ¿no? Vamos a buscar aquí uno que se llama, hay uno que se llama Marcos Otavalo aquí en, en Ecuador, también es un youtuber que tuve la oportunidad de conocerlo, ya está en 653 eh, mil suscriptores, qué increíble, ha bajado bastante su monetización. Antes estaba por encima de los mil dólares y hoy está por los 7 por 5, 35, 3,500, 3,000 a 3,500 dólares. No está mal, ¿eh? No está mal para ganar. Él también gana por eh, auspicios, gana mucho, mucho por auspicios. Eh, a ver, dice, es este. Vamos, vamos a analizar este, ¿sí? Muchas gracias por esa participación en el chat, esto está fenomenal. Ay, Jesucristo, siete millones y medio de. Wow. Eh, es el mismo señor, sí, la misma persona. Wow, pongámosle cinco mil, cinco por cinco, veinticinco eh, mil dólares. Eh, dice. Escardo Club de la Animación 3D. A ver, Escardo Club. Vamos a buscarlo, Escardo Club. Es que cuando veo estos números me motivo y abrazo la idea de que tengo que vivir de YouTube. Ya falta poco. Uy, oh, qué pena. Si es este mismo, este, este mismo. Club de Animación, sí, el mismo, sí, ¿no es cierto? El primero, sí, sí, el primero. Sí, el primero es el que acabamos de poner. Mira, el primero. Perfecto. Está súper, súper, súper, súper bajo. Tienes 17. Está bastante bajo, ¿eh? 85, como 100 dólares nomás. Impresionante. Algo está pasando en este canal. Tendría que analizar muy bien su contenido. Para tener mil suscriptores no es bueno que esté ganando tan bajo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, creo que lo mejor es escribir el nombre del canal Ah, perfecto, Manuel nos dice hay un youtuber de ciencia en inglés muy bueno, me gustaría seguir los pasos de su canal, se llama eh, ya lo vamos a analizar en este momento bueno, si quieres abrir tu canal ábrelo hoy, por favor, ábrelo hoy no pierdas tiempo eh, wow sí está, eh mil dólares 1100 más o menos, pero igual tiene cerca de un millón de suscriptores para mil dólares. Hay que ver qué está fallando en este canal. Él tendría que Tendríamos que analizarlo y ver dónde, eh, dónde podemos nosotros entrar y mejorar ese contenido. Vamos a buscar este DXBZ. Será este Jonathan porque mira nos sale 00. Pon, si es que tienes el nombre, dalo buscando por favor. ya Vamos a buscar el siguiente. El tío Tech. ¿Han escuchado del, del, del profe Julio por si acaso? Sí, ¿no es cierto? Sería bueno analizarlo, ¿no? El tío Tech. Y si no hay más canales pues nos vamos a ir a, a, ya al sobre. El tío Tech, perfecto, mil suscriptores. Wow, tiene bastantes cosas interesantes. Él está haciendo un buen trabajo, ¿eh? mil dólares. Wow, este es un buen canal. Un buen canal. ¿Para qué? Se nota que lo está trabajando duro. No sé si tenemos algo más. El primero... Uy, Dios mío. Déjame ver este, si es que es este. La gente está encendida, eso es lo chévere. Eso es lo bueno de estas tecnologías. está saliendo esto, no sé si... Mira, dice que no lo he encontrado. A ver si es que lo... Así es que lo ponemos bien. DrawBlocks. Vamos a ver a DrawBlocks. Ya, ya vamos a analizar a este señor. Vamos aquí a poner DrawBlocks. Vamos el primerito. Pero, ¡Uy, Dios mío! Esto tiene unas visualizaciones impresionantes. Tiene, tiene 13, 14 millones de suscriptores. ¡Wow! 3.5 por 5. Eh, 7, 14, como 20 mil dólares más o menos. Hay que hacer bastante, bastante, bastante ruido, ¿no? 5 millones y medio. ¡Wow! ¡Wow! Hoy hemos hablado solamente de la cuestión de lo que es el Vida IQ. Hay, hay otro tema muy bueno que es acerca del tipo de contenido, qué es lo que más se consume en YouTube. Vamos a verlo acá. Aquí está igual, ¿no? El mundo igual, ¿eh? súper bien. Eh, 17 mil dólares. Vamos a ver otro más. Doc Tops. Wow, Doc Tops, esto aquí en Ecuador. Vamos con el primero. Uf, Jesucristo, 50 mil dólares. 50 mil dólares. Eso sí es plata, señores. Eso sí es mucho dinero. Vamos con uno más. Sí, el primero. Perfecto. Hasta aquí estamos bien. Entonces, si tiene más inquietudes, si no, ya podemos ir cerrando esta parte. Eh, vuelvo a repetir. ¿Qué es lo más importante, por favor? Eh, bueno, yo les doy mi sugerencia sana. Ahora, si ustedes quieren seguir trabajando con Tube Body y les resulta, pues perfecto, háganlo, pero por favor trabajen bajo estos dos esquemas que son muy importantes. primer esquema, hacer SEO con cualquier herramienta, pero si pueden con VidaIQ, enhorabuena. Y el otro es la interacción. Con estas dos, con estas dos estamos al otro lado. Entonces, no lo olviden. Posicionamiento orgánico es el SEO y la interacción es pedirle a la gente que nos ayude. Dice Karim juega, eh, me gusta ese. Así es, Karim juega. Vamos a buscarlo a Karim, ¿ya? Y con esto, pues, vamos a poder ya retirarnos. El canal de Doc Tops, donde lo ven, cada vez gana más dinero, ¿no? Eso es lo bueno. Jesucristo. Este es el mejor canal que he visto hasta este el día de hoy. Jesucristo, si ¿Sí ven 300 mil dólares. Wow, qué impresionante. Y a lo largo del, del tiempo se mantiene igual, ¿eh? Qué increíble. Uf, está subiendo este canal. Wow, qué increíble. Habrá que ver exactamente qué pasa, cuál es la, la, la, la parte fuerte que tiene este canal y cómo está logrando hacer ese tipo de wow, qué buen canal. Qué buen canal. ¿Listo? Bueno, este, le tumba Luisito Comunica, si sí, es un niño que hace gameplays en familia con su papá y mamá y material hecho desde casa. Uh, caramba, qué interesante, interesante. Bueno, nos puede dar aquí el primero de noviembre, el primero de enero del 2022, así que creo que vamos a terminar esta charla. Bueno, ya les queda grabado. El día miércoles lo voy a subir en mi canal de YouTube, así que los estaré esperando por ahí. Listo amigos, nos estaremos viendo hasta la próxima. Ok, nos estaremos viendo muy pronto, entonces nos estamos despidiendo. Una linda noche, que descansen y recuerden que esta situación no ha terminado todavía. Gracias a todos. Sus...